Las mascotas son una parte fundamental en la vida de las personas y los poblanos no son la excepción. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en la entidad hay 4.044.337 mascotas de diversas especies. Los más populares son los perros, con una población de 2.517.556. Le siguen los gatos, con 888.941. Aunque hay quien asegura que no se tiene un gato, si no... Uno es propiedad de estos peculiares felinos. El resto de las especies representan unos 637.840 ejemplares, 1.293.580 de hogares poblanos, lo que nos dice que varias familias tienen muchas mascotas conviviendo en la misma casa. Por otro lado, 417.683 hogares poblanos no tienen mascotas,